Dicen que es la mejor forma de hacer café esto, así que... así bueno, mi mamá, sí, así que mantenemos la tradición. Muchachos, con leche, caliente o no? No, no, no eh, yo solo. solo Negro. Estamos solo, estamos solo. Salió medio fuerte, ¿eh? La edición original. Y esta es de lo original del cuarto tomo que sale en Alemania. Mirá, pues acá. 26 del 7 del 72, primera edición, 6.000 ejemplares. Falta página de foto. Tomo para revisar y ahí están todas las observaciones de Osvaldo. Cafecito. ¿No? Que es la corrección que él hace sí. en la primera edición, que va corrigiendo. ¿no? Bueno. Son la, la, es la primera edición de, de, de los de la Patagonia Trágica de Galerna en Galerna, de Galerna. Que, que lo saca Willy Chavelson eh, como responsable de Galerna y bueno apuesta por este libro que como veíamos acá la primera edición sale en el 72 con 6.000 ejemplares y bueno se convierte en un éxito editorial increíble y, y bueno, a medida que sale el primer tomo, Osvaldo ya tiene suficiente material como para sacar un segundo tomo eh, y bueno, y le avisa al editor tengo más material, ¿qué hacemos? Y bueno, sale un tercer tomo. Y, y bueno, y el cuarto tomo, que lo vemos que está. tiene la misma diagramación, pero aparece otra editorial, es porque sale en, en Alemania. Osvaldo ya en el exilio, en la dictadura, no puede sacar el, el cuarto tomo acá, eh, está prohibido, sus libros prohibidos durante la dictadura, y eh, para desesperación de Osvaldo, cuando se marcha al exilio, los originales habían quedado acá, en Buenos Aires, escondidos. Este, y él temía que la obra iba a quedar inconclusa, y que iba a suceder algo, con lo mismo que a, a Borrero, o sea, el primer escritor que escribió sobre la Patagonia, que sacó un primer tomo, anunció un segundo y el segundo... el 28, el 29, ¿no? Claro, los años 20 y, y bueno, se quema el segundo tomo y él, Ovaldo tiene la teoría que nunca lo quiso publicar y, y dijo que se había quemado, ¿no? El, el segundo tomo porque ahí sí tenía que presentar pruebas y nombrar a los responsables, cosa que Borrero no hace y bueno, pero Osvaldo recupera los originales se los llevan en forma clandestina a Alemania y ahí Osvaldo dice, lo, único, lo último que quiero hacer en mi vida es que salga y que quede la obra completa y habla con un editor eh, alemán Hammer, una editorial dedicada a la literatura latinoamericana y paga de su bolsillo Osvaldo la edición del cuarto tomo y cuando Osvaldo regresa del exilio el, el tuburio estaba cubierto de, de cosas, ¿no? estaba cubierto de archivos, claro. de periódicos, porque Osvaldo vive, empieza a decir, el ciclo de vida de Osvaldo en este tuburio eh, arranca el, ahí. Eh, empieza Entonces, después exilio. del exilio. A ver, esto es parte del edificio, de un edificio que construyeron los padres de Osvaldo. Eh, esta zona, que conocemos como el tuburio, siempre estuvo alquilada. Me acuerdo de pibe que adelante había una peluquería y Osvaldo, acá no había, no, no vivía. Nosotros vivíamos en Martínez, una casa que habían construido mis padres. Y cuando Osvaldo y toda la familia se tiene que ir al exilio eh, en la dictadura, dejamos la casa de Martínez y todos los muebles, la biblioteca, libros, viene a parar acá el hermano, Franz, este, lo usa como depósito, mete todas las cosas acá y Osvaldo cuando vuelve del exilio, en el 83, este, lo primero que hace es venir a ver sus cosas acá y está muy bien reflejado eso en la película Cuarentena de, de Carlos Echeverría señores pasajeros Dentro de unos instantes aterrizaremos en el a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Y no fumar hasta llegar al edificio terminal del aeropuerto. Claro, el de repente todo viene acá sí. donde te pude guardar las cosas tuyas lo sí. más, más humanamente posible. Que acá no nada. Ah, aquí están los libros, el verdadero libro, ¿ve? Sí. La cinta. ¿Y todo que parado? de meta? Sí. La mesa quedó. La, la, la mesa del comedor. De comedor está acá, parada. Ajá. ¿Ves? ¿Eh? Este es un pedazo de una cama. Estas son las camas de los chicos. Los sillones, los sillones, está ahí en la caja de fierras la chiquita que faltó la llave. Yo nunca la pude abrir. Mira, vos. mira, vos. está ahí. y deben estar por algún lado. Sí, sí. Y esto, lado. esto lo había hecho el. Esto lo hizo sí. el viejo. ¿eh? viejo. Mira, y estos libros. Ahí acá. hay un montón de libros, sí. Mira El Quijote. Era una muy vieja edición, eh. De que la es, que época de los padres, este, Y Osvaldo dice bueno me quedo a vivir acá. Y acondiciona esto a las apuradas como para ir revisando sus archivos, sus libros, qué es lo que podía rescatar, qué es lo que podía rescatar y todo eso. Y bueno, se fue instalando y ya se quedó acá. Eso es como el tuburio como una especie de, de refugio, de búnker, no, de este, espacio de referencia afectivo, político, cultural, no, porque desde aquel momento en el 83, Osvaldo despeja el espacio como para transformar ese depósito en, en un espacio vital Hasta ahora, donde vos, digamos, venís, venir periódicamente Y donde todavía te encontrás con gente que viene de visita Y sí, eh, fue, y fue un espacio um, particular, personal de Osvaldo, era su refugio tenía sus archivos, acá trabajaba lo podemos ver eh, en el escritorio donde trabajaba era un espacio solidario porque recibía gente se encontraba con muchísima gente acá era un espacio político muchos debates políticos acá con amigos, rivales eh, nunca el enemigo eso no, pero eh, sí de muchos encuentros eh, de amistad también sus viejos amigos las reuniones con, con amigos escritores, pensadores. Lo que es para un historiador archivista como Osvaldo, además, porque es, es la categoría de Osvaldo es muy particular, viste que Osvaldo es de esos historiadores que juntan documentos y que no debaten si no tienen los documentos. No, no, no, no era un ensayista, no, no era un opinólogo. A mí me parece que sucedió esto. Cuando Osvaldo llega del exilio, no tiene laburo, de hecho, los exiliados no son reconocidos como los que pelearon contra la dictadura. Alfonsín no recibe... ¿Te acordás que Alfonsín no recibe a ningún intelectual exiliado? Hace una reunión con intelectuales y ninguno había estado en el exilio. Este, Osvaldo se había peleado con Alfonsín en Alemania, con lo cual llegan, no tienen laburo, perdieron sus cátedras, tienen que concursarlas de nuevo, sí. algunos. Y Osvaldo tiene que estar unos meses acá armando este archivo y después yendo a Alemania unos meses a laburar y a conseguir unos marcos, en esa época eran los marcos alemanes, para volver y poder seguir escribiendo. En el único lugar donde consigue laburo, que es gratis, es en el Periódico de las Madres, escribiendo Ventana a la Plaza de Mayo y algunas colaboraciones en El Periodista, en esa gran publicación política de la época que era una maravilla. Y en El Porteño también, tiene algunas notas que hemos encontrado, pero todas gratis. Página 12, recién en el 87 lo contrata, con lo lo cual cuando sale en página 12. Por y... eso, con lo cual está peleando con reconstruir su archivo, su historia personal y después laburar. Fue una etapa dura para Osvaldo porque, justamente por lo que contás, ¿no? eh, Sin trabajo y en la película Cuarentena, que marca ese regreso de Osvaldo, se ve como él va a visitar las redacciones de los diarios donde él había trabajado, pasa por Clarín, este, y no le dan importancia a él, no le dan trabajo, no, no, no. Y se la tiene que rebuscar y por eso que empiezan sus viajes a Alemania, él no puede romper con Alemania por un tema familiar, porque nosotros estamos todos allá pero además se tenía que ganar el pan, tenía ganar el pan. y tenía que hacer un trabajo que a él odiaba, tenía que hacer traducciones del alemán al español, de series de televisión, de policiales de, de, de temas que no le importaban para nada cuando él sentía que quería estar acá, quería seguir investigando, este, sacando sus investigaciones y no, tenía que vivir eh, de esas traducciones. Eh, después él siempre con mucho orgullo dijo, yo a mí nunca me dieron ninguna beca, ninguna fundación me contrató, jamás. Eso, es otro detalle ese también muy importante. ¿no? Digo, Es un investigador, un historiador investigador de Fuste, que hace su investigación por su cuenta. Digo, hoy uno está acostumbrado a que si no hay una beca o un financiamiento, uno no investiga. Y la investigación consiste en ir a, a algunos archivos. Él viajó dos veces a la Patagonia en su auto, viajó durante años. En esa época, además, me lo imagino, o sea, sin los teléfonos celulares, sin poder sacar fotocopia, copiaba, transcribía en la máquina de escribir los documentos originales y los traía. Pero, mientras seguís contando esto, yo le voy a traer un documento. A mí, por eso me llama la atención, las crónicas de Osvaldo de los 80 son maravillosas porque es un hombre que, como dijiste vos, iba a las redacciones y no le dan laburo. Claro. Y él decía siempre, éramos los apestados, Bruno, éramos los apestados los exiliados. Claro. Entonces había que debatir con el alfonsinismo, con el partido militar, porque él tiene unas crónicas fenomenales claro. sobre el partido militar, se pelea con Ernesto Sábato... Se claro. pelea con Alfonsín, con Terráneo. Tiene una discusión con Terráneo, con Anaya. Pero con Anaya viene peleándose antes del exilio. Claro. De hecho, esa discusión se trunca con el exilio. Claro. Pero cuando vuelve, vuelve a discutir con estos personajes, él, sin trabajo, sin ser aceptado, y discute igual. Y genera unas crónicas calientes de los 80 que son una radiografía. ¿eh? Sí, y creo que... Eh, marca también un hito en la polémica, él muy muy metido en desenmascarar la teoría de los dos demonios, ¿no? tan actual en aquella época, y que Osvaldo veía que esta sociedad no se iba a sanar si creía en la teoría de los dos demonios, ¿no? y una creo que de las tareas eh, o de debates po políticos más importantes que tuvo Osvaldo dentro de tantas sí. polémicas que tuvo. Es esto ¿no? que tenés esto es lo que quería mostrarles lo que comentaba Bruno las investigaciones de Osvaldo no, sin no, fotocopias sin grabador, sin cámara sin celular, sin nada estos son lo, los cuadernos son los de cuadernos la Patagonia de Osvaldo, eh, de sus investigaciones de sus viajes a la Patagonia todo a mano este, <risa> perdón, acá vemos que Rivadavia mira ay, absorto ¿no? <risa> este todo está acá, escrito a mano, con fechas, con dónde las fuentes, dónde lo encontró este, y la verdad que es impresionante verlo ahora yo de vez en cuando agarro uno esta, estas agendas, estos libros, me pongo a leer porque uno encuentra un montón de cosas que todavía no... O, o que no, Osvaldo no los publicó porque no, no o sea, cuenta la Misterio historia Misterio del Interior, 1922 Claro, esos son todos datos que él recoge en el Misterio del Interior con números de gajo y todo eso. Por eso que, como decías, este. él anotaba todo. Eh, tenía fuentes para todo. Eh, y él volvía de sus viajes. Hizo muchos viajes no solo a la Patagonia, sino también a la provincia de Buenos Aires, donde vivían los soldados conscriptos que, que estuvieron en la represión de la Patagonia claro. y tuvo la oportunidad de hablar con muchísimos soldados este, y cada vez que volvía mi vieja marlis eh, se desesperaba porque decía otra vez con más libretas digo, otra vez te vas a poner a escribir y tenía un, un cuarto donde él trabajaba y ahí nosotros empezamos a escuchar las de grabaciones él tenía un grabador chiquito un Yeloso. Eh, escuchábamos la, cómo desgrababa las entrevistas y después escuchábamos la máquina de escribir la máquina. no lo podíamos molestar, era sagrado porque tenía poco tiempo para escribir tenía dos empleos él en aquel entonces claro, escribía en dos diarios y, y él se las arreglaba como para investigar en las vacaciones nunca tuvimos vacaciones con Osvaldo un solo viaje hicimos de, de vacaciones con, con el viejo este, sino él aprovechaba las vacaciones para, para investigar cuando cuando falleció tu papá, esta mesa con este teléfono fue a la plaza, junto con las cenizas de él. No podía no estar. O sea, se montó esto en la plaza. Y ahí hicimos el homenaje todo el día con ese sillón. Porque la imagen de Osvaldo, esto que rescatás vos, Ariel, y este Osvaldo se enojaría si digo esto, es muy borgiano los últimos años de Osvaldo. Ya que Borges le pasó lo mismo, muy viejito, siempre al lado del teléfono y abriendo siempre la puerta. Y Osvaldo, los últimos años fueron muy a lo Borges. Él estaba acá sentado, él quería atender el teléfono, no podía ser otra persona. No, no, no, no, salvo que estuviera lejos. Y decía, Bruno, atendé. Y, pero decime quién es, eh, y anota todo. Y si no era. No, no. Y él atendiendo. Él atendiendo, es, abriendo esa puerta por ese pasillito, hay unas imágenes increíbles de él yendo y viniendo. Pibes de la escuela primaria que le querían hacer una nota, políticos, escritores. Un día paró, me acuerdo, acá en la puerta, Hernán Díaz, jugador de, de River, yo estaba en la puerta, justo por entrar y me dice, ¿puedo ver al maestro? ¿Sabés quién serio, por supuesto que sé quién sos. Eh, y entró y lo saludó, no lo podía creer, estaba re emocionado. Eh, y es este lugar, ¿eh? Y él siempre atendiendo... Una vez vos en un homenaje a tu padre dijiste no era diputado, no era senador y viajó por todo el país más que cualquiera. Fue a lugares donde no había espacio para hacer una conferencia. La, un, en el Chatem. Dio la conferencia en la terminal de ómnibus. La cerraron dos horas para que él den la charla. No había un lugar para que todo el mundo pueda escucharlo. Y estaba acá. Ese, pienso además, estaba viendo un poco... Repasando las imágenes, es una, es una casa donde vos tenés mezcladas las imágenes familiares ¿no? con el viejo con, con el hermano fallecido, con el padre, con, eh, con la herma, eh, con la hija, con... pero son escasas esas imágenes en comparación a bueno todo lo que fue depositado acá por una multitud. ¿no? Sí. Esta casa es una casa que está habitada por una multitud. No, Bruno, recién le estabas contando eh, que el primer libro de él, el Severino, él también nació de, de esa investigación que le pide Félix Luna para, para toda esa historia. La eh, la historia, y Osvaldo tuvo ese, ese don, esa gran intuición de historiador, es decir, acá hay una historia detrás, acá hay algo por descubrir, yo no me creo en la versión oficial. Eh, y desconfía de la versión oficial y empieza a investigar. ¿Y cómo investiga? Hablando con testigos. Eh, como bien decías, eh, no era cuestión de ir a un archivo o releer eh, en algún lado algo que ya estaba escrito. No, él quería recoger testimonios de primera fuente. Y es por eso que se encuentra con testigos, con sobrevivientes de, de gente que estuvo, con, que lo había conocido Severino y, y a todo su grupo. A, a los hermanos Scarfau y todo eso y, y bueno, Osvaldo guardaba todo de sus investigaciones y bueno, así lo vemos en este estado ¿no? también acá este problemas a buscar un cuadernito donde pone eh, sí eh, todas las cosas no todo la bomba se abrió una bomba y bueno, todo es como una flor, una mujer facultad, y bueno y empieza a recoger eh, las fotos también las fotos originales de, de Severino. Foto de prontuario. De prontuario, que es la que va a utilizar Osvaldo para la tapa del libro. este y, y Osvaldo queda fascinado por esta, este personaje sí. eh, como militante político, que no era delincuente. Que el tipo se jugó la vida y perdió la vida este, por un ideal, equivocado no, porque esas es son las cosas más curiosas de Osvaldo. Paulino, ¿no? Paulino, Paulino Scarfó. Claro. Eh. El hermano de América. Y él guardaba era? todo, todo guardaba, era? ¿no? Y, y bueno, cartas originales. Lo curioso es lo que quería contar, que Osvaldo, en casi todas sus obras, él que era un pacifista, ultranza, el contrario a todo signo de violencia, todos sus libros tienen que ver con violencia, con violencia política. Sí. Él no reniega de la historia. De la, del uso de la violencia, por ejemplo, para matar, al, el derecho a matar al tirano. Dale. Y Álvaro, vos, sale a decirle que no, que está mal, que es un momento de paz, con peligro de golpe a, a la vuelta de la esquina. Y esa década del 80 es caliente, es la post los exiliados están apestados, y Osvaldo está acá como cuartel de, de generación de ideas, pero tiene que irse. Y en esas reuniones, cuando se juntaba con Rosichner, cuando se juntaba con Soriano, con David Viñas, que se agarraban casi a las piñas. Osvaldo siempre hacía la broma de, como éramos señoritos e intelectuales, nunca podía faltar el champán. Entonces, las reuniones eran con champán en, en esta mesita, pero este lugar es, es esto, no es otra cosa. Recuerdo una vez, vino un funcionario del gobierno de Barcelona a verlo. Me pidió si podía conocer a Osvaldo. Yo había estado en Barcelona con Osvaldo, y a la vuelta él me dice, llévame al Tugurio. Vinimos acá, Osvaldo siempre sentadito lo recibió, este funcionario del gobierno barcelonés, y en un momento tu padre se va al baño, y este funcionario me dice, pero no vive acá, ¿no? Acá no puede vivir, él está, vive en otra casa. Y yo le y le digo, ahí está la cama. Este, esta era la habitación de Osvaldo, es el último lugar donde, bueno, viste, Juan, ¿no? Sí. El ¿No? 24 sí. de diciembre. Bruno llegó acá el 24 de diciembre de 2018. Le Fue a la, a, la, a la mesita que, que vimos antes. Estaba ahí el whisky en la mesita. La última imagen es el whisky en la mesita. Y Waldo, recostado. Bueno, este. Y, y Bruno estuvo acá eh, como, como parte de un día más, ¿no? aparte sí. parte de lo, de lo que era también una relación, sí, también es frecuente. Y también y de, de cuidado. Algo, ¿no? Sí, de, de cuidado, cuidado porque estábamos todo el tiempo y, y hablando con él por teléfono todos los días, acá cada una hora. Porque cada situación de salud Osvaldo acá siempre nos agarraba acá, pero de sorpresa para ellos. Entonces era comunicarse. Y ese día, bueno, charlamos, no sé cuántas llamadas cruzamos para poder resolver de la mejor manera posible... Este, la partida de Osvaldo que y sea esto, esto para sorpresa de funcionarios barceloneses como decía Bruno o, o para sorpresa de visitantes Osvaldo sí vivía acá y no solo vivía acá sino que tenía como ensoñaciones muy particulares en su la cama, <risa> en su habitación eh, ahí, eh, acá se sentaba acá escribía su, su, sus libros sus contratapas eh, sus artículos este, y, y bueno como ven libros, libros por todos lados y un día, y estas paredes son viejísimas, eh, y un día vengo y le digo, pero viejo, esto es un peligro, ya no podés poner más libros acá, porque se te van a venir abajo las estanterías, todos los libros, eh, y una noche vas a quedar sepultado por, se te va a venir abajo esto, vas a quedar sepultado por, por los libros. Y la respuesta de él, como siempre, con mucho honor, qué linda muerte para un escritor. ¡Qué romántico! Era lo que deseaba él, ¿no? Este... Y lo que a mí siempre me impresiona es que él sabía en dónde estaba cada libro. Eh, no le podíamos tocar nada porque él entendía su orden, ¿no? Y... era muy curioso lo que decías hace un rato, Bruno. Eh, en las polémicas, él siempre se basó en las fuentes con documentaciones que tenía todo guardado. Y cada vez que empezaba una polémica, o ahí mismo en las charlas acá que tenía, y le, le querían contradecir, él venía con sus pasitos, agarraba el libro, una hoja, un documento, lo sacaba y dice, acá está la prueba. Y bueno, esta es parte de la biblioteca este de libros y lo que... Ahora, esto es un mapa de lectura también de Osvaldo. ¿eh? Lo, lo más interesante del, del cuarto es el mapa de lectura de la cabeza de Osvaldo que eso se ve en una etapa, en, el, en la habitación de adelante que está cargada de libros, están los libros más antiguos, libros de 100 años, biblioteca de tu abuelo. Pero acá hay un mapa de lectura de lo que pensaba y leía Osvaldo, y eso lo hace más interesante todavía porque lo que decías vos, él, um, iba sacando sus archivos, el archivo Roca, archivo, archivo de revistas, hay un texto que se llama Pequeño Recordatorio para un País Sin Memoria, que se lo lee a todos los intelectuales que no se exiliaron y que se exiliaron en Estados Unidos, en un congreso en Estados Unidos, porque acá no se podían juntar, porque se agarraban a trompadas literalmente, esto, esto es real. Sí. Y acá tiene un archivo donde él va sacando, donde él guardó lo que dijo cada uno en dictadura. Tal cual. Y es, lo saca de acá, lo pone en ese artículo y se los lee en la cara. Se armó un escándalo en ese momento. Pero digo, ¿es esta, este mapa de lectura de Osvaldo...? Y es como su cabeza, ¿viste esto? Sí. Su <risa> cabeza pensando y hablando lo hace más interesante todavía, ¿eh? Porque el lindo recorrer que leía. Eh, es que lindo le y lo que le regalaban, lo que él compraba, eh, mm, las colecciones que él tenía. Yo creo que, bueno, eh, él debe tener una de las colecciones de temas patagónicas únicas eh, este, mm, sobre el libro de, de, de la Patagonia por todos lados. Eh, ...del anarquismo. Ahí adentro, claro, bueno, no podemos abrir, pero están los libros, colecciones sobre la historia del anarquismo, este... y... que creo que es de... de, de las bibliotecas sobre anarquismo más importante que, que hay en el país. Fue de los mejores polemistas que tuvo la Argentina. Era imbatible. La discusión con Terráneo en los 80... en el exilio, esas es en el 79, los dos exiliados, Osvaldo propone volver a la Argentina, Terráneo le dice, estás loco, pero la discusión tiene un nivel altísimo, Buenísimo. se dan duro los dos. Algo que se perdió hoy en día, no ves estos polemistas, no hay un... Y ese mapa de la polémica está acá. Acá están los registros donde él nutría esas polémicas, que eran imbatibles, ¿eh? eran... Yo creo que no perdió ninguna polémica, pero a mí lo que me fascinaba... A lo sumo le empató. Sí, <risa> pero decía, no, en serio. Uno leía, él escribía algo, le contestaban y vos leías un nivel altísimo la respuesta y decís, ahora le hicieron bolsa a Osvaldo, ¿cómo va a responder? ¿No tiene armas? Y no. La respuesta, la contrarrespuesta, mucho más contundente y era lo fascinante de Osvaldo, bueno, ¿no? A... de los libros que vimos recién, eh, creo que esto es igual de importante o más importante impactante. e impactante, aquí están todos sus archivos, sus documentos, eh, sus cartas personales, con. Toda la correspondencia. La, toda la correspondencia cuando lo se hacía en papel todavía. mira acá está lo de Bragado. Ahí están los presos de Bragado, Bragado sí. Derechos humanos. Allá está la protesta. Martínez Dios y el juicio. El juicio de Martínez Dios. El de Martínez Dios que gana. ¿Se acuerdan que Osvaldo decía eh, que le preguntábamos a veces medio en, en tono de broma, bueno, ¿y qué haces si te gana el juicio de Martínez Dios? Y le decía, y bueno, se quedará con esta casa que es lo único que tengo, ¿no? Oh, claro. O sea que el tuburio era también, de alguna manera, lo que podrían haberle embargado ¿no? claro. en caso de perder el juicio y Osvaldo decía, y me voy a vivir este, a la plaza. A la plácita, acá, plácita. A ver si se lo bancan, ¿no? Claro, voy a dormir a la plaza. Pero sí, acá están todas las bases de sus polémicas, de sus artículos, de sus investigaciones, ¿no? Esto y es impactante, ¿eh? Cada papel, cada recorte, roca, eh, historia argentina, González unión Gelman, Cortázar, David Viñas, sus amigos, sus amigos, sus grandes amigos, ¿eh? Armenia, otro de los grandes temas que fascinaban a Osvaldo, ¿Sí? denunciar el genocidio turco muy contra, la muy muy bueno. querido este, por la comunidad armenia. Que dice el único, prácticamente el único intelectual que denunciaba el genocidio mm, de los turcos. Exilio. <risa> sus textos, sus anotaciones. Aparte de la mezcla de papeles, entre fotocopias, claro. manuscritos. Y aparte de, de esto está Di Giovanni, Chama. anarquismo. Sí. Mucho anarquismo. Muchísimo. Eh, y el, esto esta otra pared, la contra. Paré, es lo que decías vos, resume un poco esos viajes que él hacía al interior. Y el reconocimiento que el interior eh, le da a Osvaldo. Sí. Con diplomas, con fotos, con placas, con, de todo tipo. No, y es doctor honoris causa de muchas universidades. Claro. Eh, y no le alcanzaban las, las, las paredes para colgar todo. ¿no? Este... y lo que vemos acá eh, es parte, digo, siempre digo, es una de las bibliotecas de Osvaldo porque está la otra parte, la biblioteca en Alemania, que es la biblioteca que él va formando en el exilio eh, que uno dice, ¿cómo pudo juntar tanto material en tan pocos años, en siete años? ¿no? Este, y no, es tremendo lo que juntó ahí y ahí está condensada toda la historia del exilio. Lo que reúne, cada, cada objeto de esta casa reúne distintos actores y distintas historias. ¿no? Es decir, acá vos ves organismos de derechos humanos, ves distintos tipos de militancias, ves un sindicato, ¿no? Este, ves bueno una, una, una obra de Osvaldo estrenándose, es decir... Este, sí, cultura, uno de los grandes temas de él, política. Eh, los pueblos originarios y el despojo de sus tierras y la terrible matanza de la llamada campaña del desierto, que es el tema de la película. Junta también a Rep, una caricatura de Rep, ahí, Pero... la vemos acá también en el afiche de la película, eh, <risa> hecho por, por Rep, que le pega justito, Osvaldo dándole agua a una plantita dentro de la selva los libros en alemán sobre todo que es parte también de la biblioteca de, de su esposa, de nuestra claro. madre, de Marlis eh, que era, se crió en un ambiente de la colonia alemana acá en, en, claro. en Buenos Aires este, y bueno es parte de la biblioteca en los sí. libros en alemán y mucha gente me pregunta, bueno esto es un archivo este, le, y les digo, sí, es un archivo pero no es un archivo que, se, que quedó estancado y que desde la partida de Osvaldo no se utiliza más. Este archivo se sigue utilizando. Eh, y un ejemplo. Eh, ¿Qué encontraste? No, no, son actas que él juntó, eh, causas judiciales de los años 20, y esta precisamente eh, resume, como ves acá, fond. Eh, el expediente de Facón Grande. Facón Grande, José Fon. De José Fón, el entrerriano Facón Grande, este, que son documentos que Osvaldo utilizó para su libro, pero que a nosotros nos sirven muchísimo, porque estamos eh, exigiendo en la campaña también, de, después de haber, Osvaldo haber recuperado la verdad de lo que había pasado en la Patagonia, eh, con sus libros, y sus investigaciones, que se supo al fin qué es lo que pasó. Después vino el ejercicio de la memoria a través de las llamadas mesas de huelga que hoy trabajan en toda la provincia de Santa Cruz en eh, pos de la memoria eh, inaugurando calles, eh, museos este, y se, siguen investigando eh, y ese ejercicio de la memoria es, es muy activo eh, Osvaldo en el cuarto tomo, en el epílogo dice, él lamenta que en la Patagonia no, no haya ninguna calle, no se lo recuerde a ninguno de los líderes obreros, de los fusilados, eh, no haya ni siquiera una cruz en las tumbas masivas. Y, y ahí Osvaldo se corre, tuvo que regir con mucha satisfacción, tuvo que regir porque hoy sí, en todas las ciudades, localidades, pueblos de Santa Cruz, hay una referencia histórica de, de memoria, del ejercicio de la memoria de los fusilados. Y falta la justicia, y eso es lo que estamos buscando. Cien años después, eh, seguimos buscando justicia y exigimos que los responsables directos de esa masacre, las instituciones, por supuesto, porque las personas que, que mataron, que fusilaron, los estancieros que marcaron a quienes debían morir, están muertos. Pero las instituciones no están muertas, y son las responsables. Claro. El Estado Nacional, a través de su presidente, que manda las tropas, el ejército nacional que reprime y fusila, sin ninguna ley que la ampare, es oficialmente la pena de muerte había sido abolida, eh, la sociedad rural, cuyos estancieros, sus miembros directivos, señalaban, como digo, fueron los que llamaron a, a, al, ej, al ejército y le pidieron al gobierno que mandara al ejército. Todos organismos, ¿por qué el Poder Judicial en su momento nunca investigó? ¿Por qué el Congreso Nacional nunca aceptó un debate sobre esto? Y es lo que ahora, los documentos que rejuntó Osvaldo, nos sirven para presentar ante la justicia hoy eh, y ver que se declaren esos fusilamientos como delitos de, de, de lesa humanidad. Claro, que no Por eso que es un archivo activo. ¿Y el ejército tiene registro de la matanza del 2021? Sí. la tiene. La tiene. Porque el Estado registra todo y los milicos registran todo, todo. Así que la tiene. tiene. Declarar lo de la humanidad a partir de estos documentos implicaría y la presión para que los abran. Estamos en eso y en una de esas, próximamente haya sorpresas. Sorpresas como la que uno encuentra acá. Eh, porque uno abre esto y te encontrás con. Wilkins. ¡Claro! Fotos originales Entonces, Patagonia. fotos anarquistas. Te encontrás con cajas eh, y bueno, y uno saca una caja empieza a revolver y ver fotos históricas, documentación, y es como un tesoro. A los que nos gusta revisar papeles, sí. Es, es, una, es un híbrido este lugar, eh, porque por un lado, como decías vos, es un archivo, es un archivo vivo, porque ahora les permite a ustedes volver a reconstruir ese pedido de justicia, gracias a estos documentos. Claro. Y, a la vez, es un espacio eh, de memoria viva por todos estos recuerdos. Todo claro. Todos saben... Si vos te pones ahora, con las redes sociales, a preguntar quién estuvo en el Tugurio y tiene foto del Tugurio, te aparecen millones. millones. Es decir, que acá es un archivo común y corriente. No es el archivo solo de, de los que somos investigadores. No, no. Es de todo el mundo. Acá vino todo el mundo a verlo, a mirarlo, a estar con él. Yo recuerdo una vez que se cortó la luz, veníamos de una charla y tu padre estaba sentado acá con una vela atrás y éramos cinco escuchando sus historias. Y él, hasta que no se apagó la vela, no terminó de contar, no tenía agua, no tenía luz, pero yo me, yo me quedo acá, en mi lugar. Y nos contó una historia hasta el final y todos acá bebiendo con él y él con la velita de fondo. Increíble. Increíble. Increíble. Como decía, dejando cosas, ¿no? Sí. reconocimientos, todos todo, todo estos reconocimientos además dan cuenta este este es en un perdón de una inauguración de un monumento a Rodolfo Walsh en Concepción del Uruguay claro, ciudad Acá, muy querida por Osvaldo que fue un montón de veces la primera ciudad que después de la partida de Osvaldo puso un busto en honor a Osvaldo al lado del recuerdo a Rodolfo Walsh, que Osvaldo tuvo la suerte de, de inaugurar. Las placas siempre tienen como un aire de importancia, ¿no? brillos. Y después cuando, cuando te este, este, es muy común encontrar que las placas y los reconocimientos son de lugares no muy pequeños, este, dispersos a lo largo y a lo ancho del país, lo cual habla también de la militancia de Osvaldo, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de... Eso. Osvaldo no solamente viajaba para recoger los testimonios y construir ahí. ¿no? Este, su, sus trabajos de investigación, sino que también viajaba después para divulgarnos, para, sí. para conversar con, con las personas comunes. ¿no? Es decir, era, era realmente un tipo que le daba la misma jerarquía a cualquier invitación. Cualquier invitación. Y por suerte, ustedes rescataron la historia acá en La Chispa, sí. la etapa de Osvaldo Benesquel, cuando termina sacando este diario clandestino. Claro, con Juan Carlos Chayep, que es claro. un joven de la edad de él, en Esquel, muy valiente como él y con la plata de su bolsillo. De su bolsillo. Estábamos acá con él, comentándole el proyecto y dice, hay una caja. Y abrió acá. Y estaban los originales. Qué bárbaro. Estaban los... ¿Te acordás que no teníamos buenas copias? Sí, vos tuviste que buscar, faltaban algunos originales. Yo me fui a Esquel y me traje eh, escaneados estos. Claro. Pero algunos estaban en muy mal estado. Y él dijo, no, no, yo te. Yo algunos debo tener. Y los tenía. Impresionante. nos no, hizo con un mimeógrafo expulsado de, de, no, era, de Diario Y era una hojita. Y eran unos, unos pliegos. Un pliego una hojita con exactamente. Dos, dos páginas que eran totalmente, un lenguaje, totalmente incendiario y al mismo tiempo ingenuo, y al mismo tiempo cándido, ¿no? Ingenuo. Era, era, tenía esa combinación de Osvaldo, ¿no? De, un tipo incendiario, intransigente y cándido al mismo tiempo. Sí, pero además es la primera denuncia del robo de tierra de Cuyamen Totalmente. Es la primera denuncia registrada que de hecho yo me enteré hace poco que este libro este, entró en el, en el expediente judicial como prueba. Porque... ¿En qué expediente judicial? En una de las causas que hay que siguen las comunidades originarias para que les devuelvan Kuyamen. Lo agarraron y lo pusieron en el expediente oh, yeah. porque acá está citada la ley que le reconocía la tierra y dice los nombres de los diputados radicales que le robaron las tierras todo. en la época, época del 30. Esto lo logramos presentarlo con Osvaldo, ¿no? Este, por supuesto que estaban ustedes y. Y que y apenas un mes después, o un par de meses después, desaparece Santiago Maldonado. Y empiezan a circular en la prensa los nombres que Osvaldo había plasmado en aquel 60 años antes en Esquiel, es decir, Cuyamen la estancia de Lele, Claro, esto la fue antes de no lo de Chile. Santiago, tenés razón y, claro. es decir, en, en, en agosto desaparece Santiago y empiezan a, en los medios a escucharse nombres que estaban acá escritos 60 años antes con el mismo despojo de tierra con los mismos litigios ¿no? y, y que te das cuenta 60 años Mano. gobiernos de todo tipo radicales, peronistas Militares y nunca nadie pudo resolver ese litigio de cierros sea, hasta hoy. ¿no? No. Y acá está, voy... y acá está el archivo. Es un gran regalo para vos. Gracias, gracias. <ríe> Así que aquí está, volvió a circular la chispa. Salud. Una... Ahí está. Bueno, el cartel de roca quedó ahí ahora Pero lo, lo tengo que bajar Y volver a ponerlo en el baño El claro. lugar que corresponde Bajémoslo ese consejo, Sí, sí, sí, claro. sí, subite ahí sí, ¿Subo acá? ¿Sí? Sí, sí, sí, Ya. Bueno, si te me puedes hacer Y si te doy un broker, le demos más Claro Ahí va Ahí está Vamos a poner de nuevo en el lugar original eh, que Osvaldo había puesto siempre en el baño porque es el mejor lugar que corresponde a Roca en el baño. Ahí está. Ahí lo tenía siempre.